bueno bueno bueno bueno bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy vamos a hablar del poco f1 by xiaomi de xiaomi que bueno a primera vista el nombre bueno, invita a la reflexión pero bueno vamos al contenido como tal y vamos a ver tres o cuatro puntos que pueden resultarte interesantes a la hora de bueno elucubrar su futura compra tenerlo en cuenta o no, me explico, tres o cuatro tips, tres o cuatro consejos, tres o cuatro, digamos, puntos de vista un tanto distintos y que es probable que no encuentres en otro sitio y que pueden serte o no útiles para, bueno, insisto, decantarte en su futura compra, ¿vale? Lo primero es el precio. Es un terminal tope de gama, ¿vale? Listado a 350 euros, lo he visto listado ya, en una tienda china. Y luego se rumorea que estará sobre los 430 bueno los rumores son 430 pero yo lo he visto ya listado a 350 350 y algo y a partir de ahí que cada uno saque sus propias conclusiones cabe remarcar un, un detalle muy importante y es que pocofon es una marca subsidiaria de xiaomi una, una submarca de xiaomi y si nos basamos en la experiencia nos dice que marcas subsidiarias de xiaomi suelen ser abandonadas en cuanto a desarrollo de roms en cuanto a comunidad en cuanto incluso por el propio fabricante actualizaciones roms globales etcétera etcétera por ende yo recomiendo un poco de cautela a la hora de lanzarte a su compra vale sobre todo que exista rom global y que no haya problemas de compatibilidad de idiomas eso puede ser muy importante, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque si nos remontamos unos meses atrás, tenemos el Xiaomi Black Shark, un terminal que no es Xiaomi, pero sí es Xiaomi, en realidad es Xiaomi, y es una marca subsidiaria como Pocophone, ¿vale? Y es un terminal que ha pasado sin pena ni gloria, a mí me parecía interesante, pero no le han puesto ni Miui, ni le han puesto, es decir, llevaba un sistema operativo basado en Miui, pero era un tanto distinto, no ha salido ROM global y ha quedado en el abandono, porque no han liberado drivers para eh, poder crear ROMs, los códigos fuentes han quedado ahí colgados de Xiaomi, no sé, una cosa muy rara. Pero bueno, eh, lo digo porque esa experiencia nos invita ahora a estar un poquito eh, a la retaguardia a ver qué pasa con este terminal. Si no sale ROM global, si no sale una ROM con un idioma, eh, digamos, entendible, a mí el inglés la verdad es que me da igual, pero hay mucha gente que no. Puede ser que ese terminal no sea recomendable, por la experiencia, insisto, que nos da Xiaomi con sus marcas subsidiarias. ¿Vale? Eso por un lado, me gustaría dejarlo muy claro. Luego otra cosa me gustaría comentar. Se ha hablado mucho, hay un vídeo filtrado, eh, se ha hablado mucho sobre la parte de atrás del terminal, que si sí es de plástico, que no es metal, que mal, que porquería, tal. Bueno. Dos puntos aquí a, a tener en cuenta, ¿vale? Dos, dos, dos cositas que quiero que te bailen en la cabeza, ¿vale? Uno, ¿quién se compra un terminal, aunque valga 100 euros, y no le pone una funda? Y la funda suele ser de plástico. Así que al fin y al cabo, ¿qué más te da del material que esté hecho la tapa trasera? Eso por un lado. Y por otro lado, está que los terminales con mejor cobertura tienen justamente... O la tapa trasera de plástico o las bandas superior e inferior de plástico. ¿vale? Y luego otra cosa que se me acaba de ocurrir es que el terminal, el Pocophone, tiene refrigeración líquida. Es decir, le pones refrigeración líquida a un terminal para que no se caliente tanto y le pones la parte de atrás de metal que lo que hace es disminuir la capacidad de refrigeración ¿vale? Es cierto que por, por radiación y convección se iría un poco más el calor, pero a efectos prácticos estaremos de acuerdo que el metal es más aislante que el plástico en cuanto a calor y por ende se va a acumular más calor, a no ser que esté muy optimizado el diseño para que ese metal, digamos, disipe por radiación el calor, no sé. Eh, al fin y al cabo considero que sea de plástico, a mí la verdad es que me da absolutamente igual. Y aquí voy a hilarlo, voy a intentarlo atar, aunque en realidad no tiene ningún tipo de... No tiene ningún tipo de atadura, pero bueno, lo voy a decir así porque queda mejor. El efecto. Este terminal puede tener el efecto, ojalá tenga el efecto OnePlus. ¿eh? Todos nos acordaremos, hará aproximadamente cuatro años atrás, salió un terminal llamado OnePlus One, que lo partió, es decir... Triunfó literalmente y ojalá este terminal siga su senda. ¿Por qué? Porque al principio tiene las especificaciones tope de gama sin dejarse prácticamente nada. Algo se va a dejar en el camino. Hasta ahora cabe remarcar que todo lo que sabemos, casi todo lo que sabemos son rumores, porque si has leído mucho y te has metido en foros bastante bien documentados, existe ya un unboxing de este terminal, existe bastante información sobre él, información totalmente fehaciente, real, veraz. E información que viene de primera mano de un tío que lo tiene no sé si me explico entonces eh, ojalá tenga el efecto OnePlus, vale es un efecto que a mí me parece que puede ser más que interesante eh, hablamos de un terminal y ahora sí vamos a lanzar las especificaciones hablamos de un terminal que presenta el snapdragon 845 eh, presenta una memoria interna de 64, ¿se rumorea que saldrá versión de 128 y 256? Yo diría que no. En cualquier caso, no va a ser ampliable mediante SD, pero sí que será memoria UFS 2.1. vale Recordemos que la memoria eMMC, UFS 1.X, 2.0, 2.1, a fecha de hoy la 2.1 es la más puntera, y están a punto de sacar la 3.0. Pero vamos, si ya se nota poca diferencia respecto a la EMMC eh, 5.1, poca diferencia se va a notar de 2.1 a 3.0. Aún con todo y con eso, que nos den lo mejor. ¿no? 2.1 es lo mejor que existe a fecha de hoy, UFS 2.1. La RAM que va a tener va a ser de, te de tecnología DTR 4X. Es la más puntera que existe actualmente y va a tener 6 GB de RAM. Es decir, configuración 6,64, típica y tópica de los tiempos que corren, de los topes de gama, de los eh, terminales topes de línea que existen a fecha de hoy, ¿vale? Insisto, sobre todo, contextualizando con el precio, entre la horquilla 350-430, que es la que se ha listado y se rumorea, ¿vale? En esa horquilla nos, nos debemos imaginar ese precio, ¿vale? En cuanto al almacenamiento tenemos eso, en cuanto al procesador tenemos la bestia del Snapdragon 845, que a más a más es súper eficiente, y aquí sí que lo ato y esta vez va a quedar bien, con los 4000 mAh de batería, que eso es una santa barbaridad, es decir, es el primer terminal tope de gama de Xiaomi... Con estas características en cuanto a batería, barra, eficiencia energética, porque me parece que va a superar con creces las 9 horas de pantalla en 3G, sin ningún tipo, 3G, 4G, sin ningún tipo de problema. Importante, a fecha de hoy, lo que yo he visto listado es que no tiene banda 800 para el 4G. En el canal hay un vídeo que habla sobre todo esto de las bandas de frecuencia, y bueno, puede ser interesante que lo veas, porque según el país donde vivas, te puede interesar un terminal u otro, una versión u otra. Todo este tema está tratado en ese vídeo, que dejaré una etiqueta para que, para que puedas ir y si te interesa. vale Pero en este terminal de momento, la banda, la B20, banda 800 MHz para el 4G en Europa, no está disponible. De momento no se sabe nada, pero de momento, insisto, no está disponible. Y si nos basamos en la experiencia de la submarca del Shark, del Black Shark. Tenemos que, tampoco tenía la banda 800, por ende ese puede ser un punto bastante en contra, ¿vale? ¿Motivos? No lo sé, pero de momento, insisto, la banda 800 parece que no está. Es una cosa que se tiene que confirmar. Otra cosa que me parece muy interesante, y es que lleva lector infrarrojos, igual que el m 8 lector infrarrojos facial, igual que el iPhone X. Ya veremos cómo funciona, pero está claro que lleva esa tecnología implementada por hardware, y evidentemente, si por software se optimiza, puede tener un resultado más que bueno. La parte trasera es curiosa. Tiene una parte trasera que no es, digamos que resultona. Oh, es que es muy vieja, es que tiene, tiene un aire a 2013, 2014, 2015... al Aire a lo que tú quieras. Yo he leído, he leído muchas tonterías, pero la verdad es que me parece cuanto menos original. Es que se parece a no sé cuál. Yo de momento, el único parecido que le veo es a un terminal de la marca, no sé si se llamaba Elephone o Quitel, marcas eh, bastante minoritarias. Y me parece interesante. Es decir, prefiero que se parezca a eso que no que se parezca, que se parezca al diseño del iPhone X como eh, MI8, parte trasera del Mimix 2S, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece entre comillas, original. Y otra cosa muy importante, y que considero, ahora alguien va a pensar que estoy un poco loco, pero considero que es muy importante, y es que tiene notch, y a mí, a mi parecer, el notch es un atraso, pero bueno, tiene notch, y si lo ocultamos, parece ser, insisto, que si lo ocultamos, en la imagen que he visto, eh, no aparece redondeados los bordes superiores, porque es el inicio, y en, en, en MIU el inicio siempre sale así, pero en la, digamos, navegación habitual, si ocult ocultando el notch, ojo lo que voy a decir, a ver si soy capaz de transmitirlo, si ocultando el notch queda simétrico la parte superior e inferior, cosa que no pasa como por ejemplo con el OnePlus 6, que me parece una aberración de diseño, me parece una aberración pagar. 500 y pico pavos por un terminal con semejante error es que me parece me parece de perogrullo si sí, insisto vuelvo es simétrica la parte superior e inferior con el notch eh, ocultado en el cual podemos meter las notificaciones pero estar oculto en negro me va a parecer una opción muy interesante y ya voy a añadir dos cosas más una si la posición del led de notificaciones está en el mismo sitio que está en el mi mix 2s es decir, centradito en la parte inferior, es decir, aprovechando para algo, el margen inferior, amigos, ¿para qué? ¿Por qué ponen ese margen inferior si no hay nada? Si ahí pusieran algo, un, un LED de notificaciones, como por ejemplo el Nexus 5 en su época, el Oppo Find 7, que tenía el LED de notificaciones en, en Skyline, ¿no? o por ejemplo los antiguos Xperia, que tenían esa barra luminosa, no sé, para darle algo de utilidad, o ya si me apuras y hacemos ya, ¿eh? hacemos el pack completo, hubieran puesto el lector de huellas ahí, pues ya me, pare, me parecería sublime, es decir, haber aprovechado de alguna manera el, el margen inferior. Eso por un lado, y por otro lado para mí tiene una cosa muy positiva, aparte de lo anteriormente mencionado, que es un tope de gama, aparte de la refrigeración líquida, que es un plus, Tampoco considero que sea necesario, pero bueno, es un plus. Ostras, cuidado, cuidado que tiene pantalla IPS, LCD IPS. Y ahora alguien, ignorante del tema, puede pensar, ostras, vaya mierda, es IPS... ¿Por qué? Porque han vendido, se ha vendido, que la AMOLED es mejor que la IPS. Eso es mentira. La AMOLED no es mejor que la IPS. La AMOLED tiene una gama de colores X, una interpretación de colores X que es distinta a la IPS, pero en cuanto a tecnología, la AMOLED tiene una caducidad inherente a la tecnología. Dejo un vídeo donde explico todo esto y la IPS no. Es decir, a mí me das un teléfono con IPS y me das un teléfono con AMOLED y me quedo con el IPS sin ningún tipo de duda. Sin ningún tipo de duda pago la IPS y no pago la AMOLED. He descartado teléfonos para mi uso diario personal por tener AMOLED. Porque las AMOLED se queman. Te guste o no te guste oírlo, eso es así. Dicho esto, hasta aquí es todo lo que existe en cuanto a información, imágenes, filtraciones del eh, PocoFon F1 de Xiaomi. Lo he intentado mezclar con tres o cuatro conceptos, tres o cuatro ideas, para que, bueno, le des ahí un poquito al coco, te puede interesar o no. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Me parece un diseño bonito, siempre y cuando cumpla las características que he mencionado anteriormente. Y puede ser un teléfono interesante porque puede tener la pegada que tuvo el OnePlus One en su día. Bajo coste, teléfono bonito, teléfono barato, puede triunfar. Y encima, en la, en la caja, viene una funda y seguramente lleve integrado un protector de pantalla decente. O en su defecto le tendremos que comprar uno Pero últimamente veo que en ese aspecto Los fabricantes lo ponen ya de serie Eso veremos Pero bueno, mmm, ahí dejo la idea Un saludo y que vaya muy bien Adeu.